Bueno amigos de TechCetera, a continuación vamos a probar las funcionalidades del S Pen con AirDoodle en donde básicamente es posible añadirle profundidad a los dibujos para que queden en el espacio etcétera. Desde hace días estoy evaluando el Note 10 con su S Pen y me hablan de un montón de opciones a nivel de realidad aumentada y la verdad yo estoy que estudio pero nada, no se me ocurre ningún tipo de idea y me gustaría que me cuenten qué cosas han podido hacer ustedes a nivel de, rea de realidad aumentada con el SPEN precisamente para yo poder replicarlas porque si no lo hago pues me voy a quedar un poco atrás y esta es la tendencia todo el mundo está usando la realidad aumentada en múltiples escenarios y yo nada entonces la verdad amigos espero que por favor me ayuden porque aquí estoy sudándola precisamente para ver qué puedo hacer a nivel de realidad aumentada con el S Pen y el Air Doodle. Aquí podemos ver un poco sobre lo que se puede hacer con las cámaras posteriores, se puede dibujar letras, dejarlas en el espacio, Cabe aclarar que esto no hace geolocalización, simplemente añade unas capas de realidad aumentada en la vista que se está dando pero si yo me muevo voy a perder la perspectiva fíjense aquí lo que estoy haciendo es simplemente avanzando hacia adelante en el eje Z como que llaman y el plano queda ahí básicamente yo puedo añadir el equivalente como a gotas dar algunos ejemplos e inclusive dibujar fíjense como si fuera alambre entrando y saliendo en el espacio quedan ahí pero donde yo me empiece a mover no solo hacia adelante, sino en los otros ejes. Ahí sí voy a perder porque el objeto no queda mapeado en el espacio. Bueno amigos, estas fueron algunas pruebas al AirDoodle del Note 10+. Plus.